¡Hola bienvenidos! Esto es Pasa Cuando Sucede Noticias Tunes. El día de hoy les traigo dos videos. Uno de ellos es sobre Sofa día 1 y 2, donde veremos todo el recorrido y todas las cosas que sucedieron en Sofa el año pasado. Y también les traigo mis 5 recomendados, para que disfruten estos últimos días de vacaciones. Volveremos al horario habitual de subir videos los fines de semana y estaremos subiendo noticias continuas. Bueno. Entonces espero que disfruten este 2023. Nos veremos en una próxima ocasión. Disfruten este video. Bye bye. Hola bienvenidos. Esto es Patrón de Noticias desde la Sofa 2022. En este momento se han abierto puertas. Y tú entró acá. En la zona de, de, de Gatiemak, de Gitenarios. Dentro de poco van a entrar de la gente a las 10 de la mañana, yo llego un poco más temprano. Y bueno, y este año, pues, soy de prensa. Entonces, estaremos cubriendo parte de lo que ocurre aquí en Sofa 2022. Entonces, a todos vamos a dar una vuelta y a conocer un poco de los nuevos y diferentes están que hay. Aquí en Sova. Bueno, entonces pues... empezamos. Bueno, en este pues... vamos a pasar un momento y pavillón a ver el Artística, decir artística? A mí El artista de y el tipo de cosas. Más tarde estaremos mirando los invitados y demás de la, de esta convención. <tose> calle donde el artista del pabellón 8 a ver qué hay y a ver qué eventos más tarde ahora pues vamos a ir puesto por puesto mirando a ver qué hay pues síganme estos es pasar con Entonces estoy mirando. Ah, mire. Ahí los sigo por, por TikTok y por Instagram. Pues aquí estamos recomiendo los diferentes pabellones de Sofa. Se empezó a llenar de gente. Hay una fila por fuera de un montón de gente y ahorita todas están comprando boletería. Pueden venir aquí a comprar sus cosas que les gusta y les es fácil. Este año, como que están montando un museo de anime. Ahorita va a haber no conferencias con diferentes. Eh, persona, per, personalidades del doblaje. Entonces vamos a seguir viendo los diferentes pabellones. Yo antes venía acá ah, y teníamos un stand con mis hermanos, bueno, yo no. Y estamos por acá en este pabellón. Ah, nosotros estamos acá, en, los stand de en, los stand de en los el de agua, están peruches, de estamos, ahorita vamos al pabellón 17 al, al 20, hay una cosa súper buena, porque hay una cabeza de dragón, de la, la casa de dragones, y vamos a ir hasta ahí. vamos a ver si ya está abierto, si está habilitado, para que vean la cabeza de dragón que hay acá, aquí es, hay una entrada, al otro lado hay un, un pabellón, se utilizan más como para vento, mm, bueno, ferias de hogar, ferias de la moda, ferias de vamos a mirar el dragón. Uno de los dragones está aquí. Oh, un pez. Daniel. Es una fundación, no me huella roja. En este pabellón, en el salón 17, encontramos diferentes artes, entre ellos el arte del pixel, punto por punto que generan una imagen. También hay una exhibición de arte en cartón Y bueno, si de pronto se vieron la serie de animación He-Man Este es el gato de he -Man. Estos eran los gatos de he y Sheila, la princesa de la cabera. y bueno, aquí también hay arte y cartón. Yeah. También está el arte de una sola línea, y aquí vemos personajes de los años 90 y principios de los 2000. Bueno, para los que vengan a Sofa, este año eh, hay una cosa que tienen que ver Si de pronto no conocen el dibujo animado que están viendo, en la parte de abajo los el Para que ustedes busquen de pronto, si no en esa serie o no la reconocen, la pueden buscar ahí. Bueno, ahorita lo que van a ver es una exhibición de muñecos de... como de pixel, pero tienen que reconocer quién es cada uno de ellos. El pabellón de la 17 y la 20 y tanto se llama Cosplay Sitinka. Vamos a seguir dando vueltas. Ahí encontramos la cabeza de dragón, de la casa, los dragones. Esta, estamos aquí en el pabellón 4 Se ve como que van a meter varias cosas acá Entre esos es un festival de K-Pop Parchefest y Horror Fest. Vamos a ver sí, si sí podemos pasar a mirar Bueno, hay una pequeña exhibición de la youtuber Mundo Coleccionista Todavía están en montaje Allá hay otro personaje de los vlogs pero no, no, no, no. no sé quién sea. Hay gente que sigue y hay gente que no sigue no sé. No recuerdo los nombres de las personas. Bueno, veo muchos videos en YouTube, entonces no sé quién, quién sea. Bueno, allá al frente, todos los años, pero a ver si se pasa, a ver. Todos los años hay una exhibición, video variables, y casi como que están ya van a poner algo de estudio de fotografía para los cosplayers Y las personas que están en el ámbito de, de, de ese mundo del cosplay Aquí vamos a pasar al lado del K-Pop Pero voy a pasar así como rápidamente Todavía está como dije, es el primer día y todo en de varios de los stands Y todo lo que nos ven aquí es exclusivo de K-Pop También en bebidas y todo este tipo de cosas Debes puedes dejar postales, comprar todo lo que es cosas de K-Pop un hecho como que es el festival de parche bueno lo que quieren hacer de parche que van a poner mesas de, para jugar para tomar y todos unos huevos días para se nos pasando por la lado de... se hacer de Airprix Studios para que se empieza a presentar los sí, directos sí, es la empresa donde trabajaba un conocido de la universidad solamente estamos, estamos recorriendo y algunos que no han habido hay unos que sí otros que no eh, hoy es un día tranquilo primer día siempre son los días más tranquilos, los días más de, de ocio, fantasía. Una de las cosas que les, les quería comentar es cuando acá sacas carne de prensa. Lo que les explicaron en un el correo electrónico. Si lo quieren sacar, tienen que tener un recorrido grabado con la autoridad, sofá. Esto que me a mí de prensa, un dato por pues eso es que uno no puede hacer comerciales de absoluta. Yo no puedo decir no marca nada. Este es el pabellón. De comunidad. Y... Entonces entran en a la página hay un evento de Marvel vs. B.C. En se ven varios trajes de superhéroes y cosas así. Yeah. Bueno, el pabellón de animación, museo de animación que el de mañana lo están abriendo. O más tarde y por finalizar, bueno, eh, esto es un primer día de sofa. Espero que lo hayan disfrutado. Luego lo haremos un poco más detalladito y que estén si eventos y de a canal y conferencias canales de a las personas de hola. Entonces, hasta aquí, pasa cuando se de noticias. Tons reportando desde sofa hoy. Un día tranquilo, mañana no sabremos cómo esté. Y bueno, entonces voy a hacer una pequeña visita aquí otra vez al salón de, de artistas que pueden venir también y apoyar a artistas nacionales. Y todo lo que tiene que ver con cómics y todo ese tipo de cosas. Eh, espero que disfruten Sofa y vemos en otra ocasión. Recuerden seguirnos en las redes sociales que aparecen al final del video. Y recuerden todo ese tipo de cosas que les digo, consejos de tener, tener en cuenta. Bye.